¿Va a No, no, no. Claro, todo, no, no. Todo. de eso todo... Todo claro. Y una recibida. Bien. <tose> ¿Qué No, no, Bueno, lamento, lamento, María. el micrófono. A vos, a vos, Mariel. Agarrar el micrófono. Eh, bueno, lamento molestarlos a todos, pero bueno, vamos a ver alguna cuestión económica. Eh, ¿Quién usó antes? ¿Quién usó la herramienta del margen bruto? ¿Alguien una vez? ¿Quién la conoce? El margen bruto. Sí, dale. Expícalo, por Nadie. Sí, tenía que ponerte de ya acá. para hacer de la cámara de bueno, los no, pantalones. No. La herramienta del margen, ¿la usó alguien no. alguna vez? ¿Margen bruta? No. no, tiene sus complicaciones, no es, no es como una defensiva, pero... Tiene sus bueno, vamos, vamos, vamos a poner ahí en discusión algunas cuestiones que se marien. Pero primero parate allá, que si no, no salís en la cámara. En la cámara, acá. Ah, no, ahí la de... ah, bien. Está... Ah, entonces, ah, ahí perfecto, está lo marcado. Perfecto. Como la cancha de bajo. Eh, perfecto. perfecto. Eh, bueno, primero yo quería que repasemos algunas no, cuestiones. Sí. No, no, no, pero no puedo no puedo pasar. ¿Por qué paso la diapositiva? El... Ah, ahora sí, ahora <risa> bueno, sí. Claro. No, a ver, ¿cómo? Ahí está, bueno. No, no, no, no, vas a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, algunas cositas no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Fra <rifierá> <vom bacterias> ¿Sí? no, no, no, no, no, Uf. no, no, no, no, no, no, la agricultura es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Se espectacular si hiciéramos eso. Pasamos a la agricultura orgánica, más o menos todos saben qué lo que es, hay certificaciones por medio, hay 4 o certificados en Argentina. No se usan productos de síntesis y química, eso está claro. Y pasamos al, al, al diablo: el diablo de la agricultura convencional. A ver. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, el operario se cuida, sacamos una producción razonablemente eh, rentable, económicamente, cuidamos el medio ambiente, no tiene que haber problema. O alguien opina lo contrario. Lo pongo en debate porque son tres, son tres eh, definiciones de la FAO bastante pesadas. que por ahí uno, ¿cuántos productores hay acá? ¿Uno solo? ¿Ya? ¿No? ¿Ensayo solo? En mi casa. Sí. Bueno, pero son de son, son, son, son, son definiciones bien pesadas, pero cada uno sabrá qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo está yendo el mercado, qué cosas están dando los consumidores y toda esa cuestión. Para eso, lo que yo voy a poner son dos, voy a hacer dos, dos, dos eh, hicimos dos estudios económicos utilizando la herramienta de margen, bruto, que es una medida de resultado de la empresa clásica. Se viene usando desde hace más de 50 años eh, y no hay con Podemos, podemos tener otra metodología de costeo, otra metodología de resultados Podemos incorporar costos fijos, costos variables, podemos sumarlo, restarlo, lo no sé yo Pero siempre el margen nos da una idea de qué es lo que pasa con esa producción y en ese momento, y en ese lugar, ¿no? Perfecto, nosotros hasta ahí Toda esta introducción así medio, medio palabrerío para desembocar en unos casos de estudio Un caso de estudio es el tomate de María y lo vamos a llamar tomate de María. El otro caso estudio es un productor que ahí lo vamos a describir. Eh, es, algo, es algo que no, que no, tiene, no tiene secreto, es algo normal. Es un productor de Concordia que trabaja eh, con su familia, tiene una distribución minorista y. Lo que hace es contactar a, alguna que otra, a algún que otro empleado En algún momento de que se le pone pesada la cosecha o, o, o el empaque mismo O el, o el preparado del producto Y toda esa historia, ¿no? Nada El segundo, el segundo párrafo eh, Más o menos lo define Es un productor familiar capitalizado Para traducir lo que dice ahí eh, A ver si le paso otra diapositiva para ahí lo entiende Preparar otra cosa no, sé si no, dejemos, no, dejemos eso, lo voy a entender eso. El productor este El entranquiano lo que hace Es sobrevivir Pagar sus amortizaciones, Pagar algún que otro eventual eh, Costo de oportunidad En materia económica Y aparentemente como digo también tiene alguna cuestión que le sobra para hacer alguna inversión, ¿no? O sea, tener una situación ideal. Sigamos. Sí, Esos son los supuestos para el cálculo. Tenemos 800 metros cuadrados de invernáculo, un rendimiento de 17 kilos por metro cuadrado, por planta 762. Detalle, lo aclaro acá, estos son resultados de todo el seguimiento hicimos durante 2016. ¿no? <coughs> tenemos un tipo de cambio de 15,20, eh, bueno, para que le paguen de la hoy, si, si hace falta, un precio de venta mayorista. Es decir, ¿cómo es la comercialización? Así como tenemos un sistema de producción, los economistas, a la comercialización la llamamos o la tratamos como un sistema también, que tiene sus ventajas, sus contras tiene toda una cuestión de desempeño económico para medir a través de márgenes de comercialización que no, son esta, que no son estos márgenes brutos, tiene una cuestión de conducta del mercado, que son los canales de comercialización, y una cuestión de estructura, que, la, que es la cuestión más eh, rígida de ese mercado a analizar, ¿no? Bueno, y un valor de jornal de bolsillo para Entre Ríos, para el año 2016, de 543,52. Pregunto, ¿es mucho ese valor de jornal? ¿Es poco? ¿Se paga eso? ¿Se paga más? ¿No se le paga a las redes sociales? ¿Está bien lo que tomamos ahí? Al, al, al único productor. Pregunto. Y a mí me parece que está bien, porque el tomate no tiene pérdida. Ajá. ¿Estás seguro que tiene pérdida? No. El tomate se ve en fruto, se saca la semilla del mismo tomate, se hace tomate en botella, tomate al picante, tomate bueno, entonces vamos, vamos con eso. Eh, les pregunto porque eh, la discusión de la mano de obra es muy amplia. Es muy amplia, podemos estar hasta pasado mañana discutiendo y lo que, lo que el productor paga para el empleado es poco, ¿cierto? 540 por captura, de días son mil pesos, 12 pesos y, y nada, ahí no tenemos carga social. Las cargas sociales más o menos son un 45% más de Por sobre eso, eso ¿sí? ¿eh? que el productor, todos saben lo que es un jornal y cómo se va a buscar un jornal, y quiero que trabaje un jornal, y quiero que no trabaje un jornal más o menos todo lo tiene lo ¿tienes claro? ¿seguro? Sí. nadie dijo que sí pero vamos lo que queda claro es eh... con eso no me viene bueno, a conocimiento. Justamente... Justamente... Pasa que hay un doble discurso respecto a eso, lo del jornal. Sí. Una cosa es lo que dicta la ley y otra sí. cosa es lo que es la realidad. Si vos me decís sí. el valor del jornal 825 pesos, seguramente que eh, sí, está bien para lo que en realidad se paga. Seguro. Eso. Seguro. Por eso ah, no podemos decir si está bien no. o está mal. Acá hay una eh, clave. El, el, valor, el valor en realidad ese es un valor legal. Lo que se paga o lo que se deja de pagar está lejos lejo de ese valor, ya sea que sea más o menos. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se va a buscar ese jornal? Legalmente, yo voy al sindicato, lo doy de alta, doy de alta en el banco, lleno los formularios de fenómeno, le hago, le hago una, un aporte por cada día trabajado y punto. La realidad es que no siempre es así. hay muchas complicaciones, ¿no? Bueno. Y además, si le si sí. ponías ese valor de formal, el dueño no sacaba ganancias. No, seguro. Pues sacar la cuenta, oh. que si vos los kilogramos que tenés por metro cuadrado, tenés claro. 200 metros cuadrados, sacás 175 mil pesos. Y pagás 140 mil, más las sí. leyes sociales, pagas más. Ese valor, ahora que discutimos todo, yo les cuento cómo lo hicimos. Al trabajar la familia ahí adentro y contratar esporádicamente mano de obra, ese valor, de alguna forma simboliza el trabajo de cada familiar ¿Me explico? Porque en realidad el trabajo está, alguien lo hizo y tiene un costo, ¿No? Pero. Lo de Mariel, que está mirando ahí el celular que ¿Está bien? Es sí. Tenemos 400 metros cuadrados de superficie Un rendimiento de 11, algo más de 11 kilos por metro cuadrado el anterior era bastante más. ¿no? Acá te estoy ¿eh? Por planta 5 kilos.